Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Bueno, en esta ocasión es para dar los eh, resultados del concurso navideño. Eh, efectivamente somos mil y fracción de personas que eh, formamos parte de esta comunidad entonces cuando yo voy a ver la cantidad de suscriptores me di cuenta que hay, mu hay muchos de ustedes que tienen como la suscripción privada entonces yo no los puedo ver entonces en estricto rigor yo solamente tengo um, que puedo visualizar a gente suscrita a 115 personas entonces de las 115 personas yo voy a elegir dos números van a ser al azar y eh, los eh, y bueno y los ganadores van a estar escrit escritos en la cajita de descripción ¿sí? eh, me hubiese gustado que tener la visualización de, de todos pero bueno no se pudo de todas maneras, van a seguir, eh, mi idea es seguir eh, realizando eh, concursos y dinámicas para que puedan participar, ¿sí? Así que, bueno, nada, le, les doy las gracias por ser parte de este canal y eh, estén atentos para ver quién ganó. Nos vemos.